Hola chicos, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas. Uh, esperen, déjenme girar. Listo, ahí estamos ya. Uh, ¿Qué tal? Bueno, le estaba escribiendo ahí sí. al profesor Cristian Villanueva, si sí, podía participar. <ríe> ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas. Bueno, en día de hoy tenemos una clase muy interesante de biología. O al menos es lo que se planea. Así que, ok, bien, eh, espero que hayan, ahí en la parte de la descripción tienen el material que vamos a utilizar para... Profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Bueno, buenas noches, creo que es allá. Acá es buenas tardes, pero buenas noches. Eh, y buenas noches también a los alumnos que están participando ahora en la transmisión. En la descripción tienen la hoja de preguntas, por si acaso, para que podamos empezar a resolver. Vamos a hacer un poco de teoría y un poco de ejercicios para intentar balancearlo bien y hacerlo un poco más dinámico. Bien, eh, recuerden que los resúmenes de estas clases las van a poder, los van a, ah, los van a poder encontrar en Instagram. Bueno, aquí estoy terminando, ¿no? el, el resumen de célula, pero... Bueno, ya lo van a poder ver cuando, apenas se publique. Entonces, chicos, bien. Eh, espero que tengan a la mano la separata, el drive, por favor. confirmenme si es así para poder iniciar a responder las preguntas ok confírmenme si es así por favor alguno <risa> bien entonces Uf. respecto a la clase de química con el grupo privado eh, eso lo vamos a iniciar eh, el martes bien chicos eh, la clase de química que tenemos pendiente de tabla periódica y este Números cuánticos, números cuánticos y tabla periódica, que nos queda pendiente eso, ¿no? Este domingo tenemos la sesión de metacognición, recuerden. Y también mañana tenemos el sorteo de los libros de la presa Marcos, chicos. No se olviden ahí, vamos a hacer un sorteo en vivo en Instagram para los que quieran, digamos, ganarse su, su librito, ¿no? Estoy planeando que haya dos ganadores, de hecho, porque ha sobrado un poco de presupuesto, así que podemos comprar unos libros más. Voy a coordinar eso con Gianluca Luca para... Para ver cómo termina, cómo resulta, ¿no? Bien, chicos, voy poniendo el título entonces. Vamos a ver. Es. Práctica número uno. Espero que se vea bien. Ok, chicos, entonces. Bien, vamos a responder las primeras preguntas. Iniciamos con las preguntas, ¿bien? Entonces, la primera pregunta va... es un poco datera, pero quiero entrar a esta pregunta por la historia que viene detrás del tema de citología, ¿bien? Que quizás no se toca mucho, pero sigue siendo, sigue manteniendo, sigue estando ahí la parte interesante de la biología. ¿Por qué? Porque, bueno, todo inicia de hecho con la invención del microscopio, se los dije en un, alguna otra transmisión... De biología que tuvimos Todo inicia con esto con la invención del microscopio De parte de Zacharias Hansen okay. Bueno, vamos a ir detallando un poquito Cada una de las claves, ¿no? Porque ahí, digamos, tenemos Alternativa A, Ruska y Knoll, Alternativa B, Robert Brown Alternativa C, Singer y Nicholson Alternativa D, los hermanos Jansen Alternativa E, Robert Hooke ¿no? Entonces, bueno, si ya eres habilidoso en el tema la alternativa ya la habrá sacado rápidamente, ¿cierto? Pero, eh, como les digo, siempre es importante también saber un poquito más acerca de las otras claves que no marcamos, porque quizás ahí hay algo de teoría que nos pueda ser útil. Por ejemplo, todo inicia con Zacharias Hansen y su padre Hans Hansen, que son los primeros en hacer el microscopio compuesto. Bien. El microscopio compuesto, cosa que vamos a poner en práctica ahora. Buenos momentos, eh, aquí tenemos uno, vamos a practicar un poquito con microscopio para poder hacer un poco más entretenida la clase Entonces, bien, eh, Zacharias Hansen es, eh, digamos, la persona a la que se le atribuye esta, esta invención ¿no? Aunque, bueno, algunos dicen que también está eh, Hans Lippershey del telescopio, pero bueno Eso ya es cuestión de debate ¿no? Normalmente en los libros se le atribuye a Zacarías Hansen Bien, entonces Todo inicia desde aquí Y después de Zacarías Hansen eh, En la Royal Society of London Aparece un chiquilín llamado Robert Hooke Bien Entonces, eh, Robert Hooke Robert Hooke Ok Robert Hooke es curador de esta sociedad, pero ¿por qué se hizo curador de esta sociedad? Es la primera sociedad académica de ciencias, ¿no? Que se tiene dato, ¿no? Robert Hood, ¿qué es lo que hizo? Bien, él fue el primero en observar, detallar y graficar células muertas, ¿ok? Células muertas. Primero, eso fue el primero en ver, detallar, graficar células muertas. Ahora, ¿por qué digo esto de células muertas? Porque, eh, bien, también hay otro, digamos, otro grado que se le da a Malpighi, ¿bien? Eh, que, digamos, es también el primero en ver células, pero en este caso él ya es con, con células vivas, ¿bien? Entonces, Robert Hooke se le atribuye en este caso para el primero en ver en células muertas en justamente eh, láminas de corcho que él, digamos, obtenía, ¿no? Su pregunta de él era, eh, ¿por qué o cómo es que, las, que es que las tapones de corcho son tan buenos para preservar el aire dentro de las botellas, ¿no? Entonces, a raíz de eso empezó a curiosear, ¿no? Y logró dar con la sorpresa de que habían pequeñas celdas que formaban el corcho, ¿bien? Actualmente sabemos que eran las estructuras de las paredes celulares, ¿no? Entonces, bien, y después de Robert Hooke se descubrió otro talento, de hecho, también un holandés, que, que se llamaba ¿no? Anton van Liebuk, ¿no? Perdonen si no escribo bien, es que estoy con el trípode acá atravesado en medio. Espero que, espero que la letra se vea bien. Pueden entender, ¿no? Liuk eh, se le atribuye el grado de padre de la protozoología. Padre de la protozoología. Entonces, ¿y, ¿y por qué se le atribuye el grado de padre de la protozoología? Porque fue el primero en describir, bueno, lo que él en su momento ¿no? llamó, Animalículos Animalículos En sí lo más probable es que haya visto eh, y no, no recuerdo bien si lo detalle ¿no? En sus publicaciones Pero lo más probable es que haya visto glenas, no Porque normalmente es lo que Encontramos en el agua estancada eh, Por ejemplo aquí dejé Una unos días Entonces voy a acercarlo Bien, y este por ejemplo, aquí tenemos un poquito de agua estancada. Aunque también creo que nuestro pequeño cultivo de ulenas o de osos de agua se ha, se ha echado a perder un poco por el, los hongos que han salido aquí en la pared. Vamos a ver qué es, resulta. No, no, nunca sabemos, puede que encontremos algo nuevo. <ríe> Entonces, bien, eh, la sorpresa nos aguarda. Entonces, eh, luego de Liuk. ¿No? Luego de Liu bueno, eh, Liu ya a una edad muy avanzada eh, Recibe los grados que merece por estos descubrimientos ¿no? eh, que, Porque cada rato enviaba cartas ¿no? a esta sociedad académica en Londres eh, Y fue Hook quien descubre, digámoslo así, que, que mandan a revisarlo Los trabajos de Liu bien, pero ya bueno, con el tiempo eh, aparece otro Robert, de hecho, el tocayo de Robert Hooke, ¿no? Aparece otro Robert, quien es Robert Brown. Y acá hay mucho, mucho que hablar, de hecho, acerca de Robert Brown. Por ejemplo, podemos hablar desde el campo de la física hasta el campo de la biología y hasta incluso el campo de la química. Eh, Brown eh, descubre, se le atribuye, ¿no? Eh, el descubrimiento, la descripción del núcleo celular ¿bien? pero pero ¿cómo? o sea normalmente solo lo mencionamos pero ¿en qué estaba trabajando él? por ejemplo él, él trabajaba en su pregunta de por qué los, cor, por qué los corchos las tampones de conchos eran tan buenos para contener el aire él, él digamos, bueno era una persona que se dedicaba a, a digamos ¿cómo se dice esto? Los que arreglan las ropas, los que arreglan las prendas Y ya bueno, no recuerdo, Sastre, Sastre Entonces él, se ocupó, él era Sastre, o sea su labor, ¿no? Su trabajo y vendedor de botones Pero digamos, eh, siempre es, o sea, sabía digamos elaborar lentes, ¿no? Y fue con los lentes que digamos, raspando material de sus dientes Y por ejemplo remojando agua en pimienta, pudo ver eh, bien, pudo ver eh, su, sus animalículos, ¿no? Pero Robert Brown, ¿qué hacía? Robert Brown eh, se encontraba estudiando a el... Se encontraba estudiando el... Perdón, estaba leyendo los comentarios. Robert Brown se encontraba estudiando el polen, ¿bien? Entonces, esto sí lo recuerdo, fue una de sus publicaciones eh, que detalla, ¿no? En 1827, que, digamos... Mientras él observaba los gránulos de polen, eh, justo ahí, estos gránulos de polen, mientras estaban, digamos, suspendidos, imagínate algo así, ¿no? Suspendidos en el medio acuoso, en el agua, reventaron, ¿no? Reventaban. Y salían pequeñas cositas, ¿no? De los gránulos de polen. Salían pequeñas cositas. Entonces, entonces... Eh, digamos, este, el contenido de estas cositas más que nada es azúcar, o sea, son azúcares ¿no? complejos que estaban dentro de los gránulos de polen eh, y vio que estas cositas que estaban dentro, empezaban a vibrar empezaban a moverse caóticamente a esto se le conoce en física como movimiento browniano ¿bien? Eh, y justamente por eso les digo da mucho de qué hablar los trabajos de Robert, Bra de Robert Brown normalmente se explica únicamente que eh, digamos, los gránulos de polen eran los que se movían caóticamente, pero realmente no, es lo que estaba dentro de ellos Y pues, eh, digamos, en esas visiones ¿no? de los granulos de polen, logra separar, logra, digamos, diferenciar A lo que hoy conocemos como el núcleo, núcleo celular Entonces, aquí quiero, digamos, mostrarte un poquito algo que es o sea, él pudo ver el núcleo celular. Y yo te digo que nosotros también podemos ver el núcleo celular, haciendo un sencillo experimento. Entonces, vamos a ver algo rápido. A ver, déjame poner esto a un costado. Digamos, en el tejido epitelial que nosotros tenemos en nuestra mucosa bucal, vamos a notar que hay células que se pueden desprender. Bien, entonces, el experimento es simple. Consiste en extraer un poco de células de nuestra boca... Okay, utilizando estos hisopos, y teñirlos con algo de azul de metileno, porque ya sabemos que como las células se componen, digamos, principalmente del de, de medio acuoso, ¿no? que es el citoplasma, va a ser transparente a la luz, y los microscopios, o sea, estas cositas de acá, funcionan únicamente haciendo pasar luz a través de las plaquitas. Entonces, para que no sea transparente, digámoslo así, para poder ver el núcleo, porque es lo que quiero que veamos juntos hoy, eh, vamos a teñirlos con este colorante que es el azul de metileno. Entonces, bueno, eh, procedemos a pasar esto simplemente, digamos, por nuestra cavidad bucal. Con lo que espero que no se sé, comenten algo, esto tarda como unos 15 o 20 segundos. Eh, una observación. Esto lo tendría que hacer con guantes, pero no tengo guantes a la mano, disculpen. Sé que tendría que hacerlo con guantes. Bien, entonces... A ver, vamos a tomar un poco de agua destilada. Solo un poco de agua destilada. Y bueno, aquí está la muestra, ¿no? De de la mucosa bucal, entonces la colocamos aquí bien, la vamos a colocar ahí y desechamos esto aquí ok, entonces bien la parte, la verdad estoy un poco nervioso no sé si resulte, espero que sí resulte y espero también no mojar nada Ok, entonces ya tenemos un poco de agua para los siguientes experimentos que vamos a hacer. Bien, entonces tomamos un poco de... Esto tampoco... Diría, normalmente no lo realicen en casa, pero realicenlo si es que pueden. O sea, es interesante, la verdad, me parece muy interesante. Eh, y pues nada... Si es que pueden realizarlo en casa, realícenlo. De verdad, los invito. O sea, al menos así es como yo siento, me siento un poco más cómodo aprendiendo biología. Y bueno, se los comparto. <ríe> para que se animen, ¿no? Ok. ahora recuerdo que esto ya lo veía preparado con el agua. Así que por las puras llene el agua. Así que ya estamos haciendo un desastre. ¿No? Entonces... Bien, vamos a colocar esto así para eliminar las burbujitas Y que no haya espacios sueltos, ¿no? Bien, entonces normalmente lo tendría que calentar un poquito Pero ya está lista nuestra muestra, ¿ok? Ya está lista nuestra muestra Entonces, eh, vamos a eh, no, Bueno, no sé si se ve Bueno, no, creo que no <ríe> Vamos a colocarlo en nuestro microscopio primero le tenemos que poner siempre la menor el menor objetivo no entonces prendemos la lamparita y vamos a utilizar la pantalla de la laptop porque no tengo una pantalla o sea tengo una pantalla más grande pero pero eh, primero quiero encontrarlo yo para mostrárselos a ustedes Ok, encontramos células, bien Ok chicos, tenemos éxito, aparentemente tenemos éxito Entonces vamos a ver Swash Sé que no se nota mucho, sé que no se nota mucho Voy a hacer un pequeño zoom Y Swash Ok, bien, ahora yo les voy a explicar un poquito Así que vamos a ver No sé si notan estos puntos de aquí, estos puntos de aquí, estos puntos de aquí, estos puntitos aquí o sea que, si se dan cuenta, son circulitos que tienen circulitos negros más, digamos, coloreados Iba a decir colorados Más, digamos, con más contraste en comparación a los, a los circulitos, digamos, de fuera, ¿no? Estos puntitos de aquí, este, este, este, esas son células O sea, son células que acaban de salir de mi boca, literalmente entonces, vamos a hacerle un aumento extra porque creo que no se puede apreciar bien el núcleo. O sea, estos puntos negros, los más negros, ¿no? O sea, no sé si se nota bien por la calidad de la pantalla, pero hay un punto negro y hay otro círculo, digamos, medio gris, medio plomo. Entonces, ese punto negro, negro, negro es el núcleo. Y el, lo gris alrededor es el citoplasma. No se ha teñido tan bien justamente porque lo he hecho rápido. Normalmente se calienta con un encendedor o se deja reposar, digamos, entre 8 a 15 segundos digamos más o menos aquí lo he hecho rápido para que digamos lo apreciemos juntos y podamos digamos verlo, verlo mejor entonces vamos a abrir un aumento extra bien y vamos a buscar porque acabo de perder a las células ah no acá están a ver A ver, déjenme un rato. Ajá. Listo, entonces vamos a ponerlo por acá. Esto de la microscopía créanme que es difícil, o sea, parece fácil, parece sencillo, pero es un poco difícil. El hecho de planearlo más que nada. Ya listo, entonces, por ejemplo, ahí vemos un poquito más claro, ¿no? Las células eh, El problema es que esto, digamos, tendría que estar azul O sea, el problema es que ahí tendría que estar azul Pero no está azul eh, Así que, no sé si catalogarlo como un win o como un fail Pero ahí están Ahí están, así que Y, y lo importante es que también ustedes lo vean, lo apreciamos Entonces, estas cositas, digamos, de acá Bueno, se divisan los núcleos y orgánulos, de hecho, o sea, orgánulos, digamos, pequeñitos los Orgánulos son las como los órganos que tiene la célula, ¿no? Por ejemplo, mitocondrias, ribosomas, retículos endoplasmáticos Y todas estas cositas que forman a la célula Entonces, también, digamos, vamos a divisar los más grandes, de hecho No vamos a divisar todos, porque como les digo Estas cosas son transparentes Así que hay que teñirlas bien Bien, vamos a ver si encontramos ok aquí le puse un aumento más vamos a ver bien lo... se ve un poco borroso se ve un poco borroso pero lo que estamos viendo digamos aquí alrededor es la membrana esa es la membrana celular y aquí digamos vamos a poder divisar los núcleos ok entonces esto es, digamos, en tiempo real, lo que, bueno, acá sí se ve un núcleo mejor definido, ¿no? Pero bien, eh, esto es, digamos, en tiempo real lo que podría haber visto eh, Robert Hooke, solo que no con células animales, o sea, mías en este caso, sino con células vegetales, o sea, células, por ejemplo, como las de estas hojitas que acabo de recoger. Bien, que también vamos a usar dentro de un rato. Entonces, pero principalmente esto, digamos es la diferenciación que se hace entre núcleo y, pues, membrana. Estamos viendo ahora mismo unas células. Entonces, bueno, terminamos el experimento, así que volvamos a la práctica, porque ni siquiera hemos respondido a la pregunta uno, pero espero al menos haber logrado captar su atención de una forma un poco más, no, no tan convencional, ¿no? Bien, entonces déjenme acomodar esto por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Colocamos la humilde pizarra de nuevo. Así que... Ok. Uh, perdón. Bien. Tenemos ahora la pizarra aquí. Perfecto. Entonces ya digamos, conocemos a, un poquito los avances de cómo fue, fue digamos, eh, insertándose la citología en nuestra humanidad, en nuestra sociedad, ¿cierto? Después de Robert Brown, por ejemplo, eh, entra un chiquilín llamado Félix Dullarín, quien, digamos, es aquel que se encarga de ver esto que les acabo de mostrar. O sea, tal cual, así como lo acabamos de ver, él lo llamó protoplasma. ¿Bien? O sea, lo que nosotros conocemos como citoplasma, él lo conocía como protoplasma. ¿Cierto? Que era... Eh, y de hecho él lo vio un, con un poco más de... mejor de detalle. Eh, lo describió como un fluido viscoso. Bien, pero organizado sobre todo, o sea que mantenía cierta estructura, en ciertos patrones, ¿no? en todas las cositas que veía, que eran las células ¿bien? Entonces esta estructura viscosa organizada era el protoplasma Entonces, eh, por ejemplo, luego de Dujarin, y aquí viene digamos, la parte en donde explota digamos, eh, la ciencia, lo que viene siendo la citología y históricamente, digamos, entramos a la fase de la teoría celular, ¿no? En donde, por ejemplo, aparecen chiquilines como Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Entonces, estos alemanes, ¿no? Schleiden y Theodor Schwann. No recuerdo si era con doble o con una n. Corríjame si es que me equivoco, chicos. Por si acaso ahí, no sé, denle una buleada rápida, yo no puedo darle una buleada, pero... Bien, entonces, Schleiden, por ejemplo, ambos son alemanes, ¿no? Pero Schleiden, eh, digamos, se encargó, digamos, de estudiar eh, lo que son las plantas, ¿no? Y Schwann, Teodor Joan, los animales. Entonces, ya Dylan, se encargó de estudiar esto. O sea, uno era botánico y el otro era zoólogo Sí, chévere. Pero, digamos, no eran tan convencionales, digamos, para su época, porque ellos propusieron algo más allá de lo que se estaba haciendo en ese tiempo. Y es que ellos definen las bases de la teoría celular. La teoría celular. En primera que dice que todos los seres vivos, todos los seres vivos, vivos, tienen ¿Qué tienen, chicos? A ver, no sé. ¿Qué tienen? Células, ¿cierto? Células. Tienen células. Y que además, o sea, todos los seres vivos tienen células. Todos los seres vivos están compuestos de células. Y esto, digamos, es complementado con un chiquilín llamado Rudolf Virchow. Entonces Virchow, por ejemplo, añade, ¿no? Que, bueno, lo que... Él define como el omnicela excela, que significa toda célula, o sea, toda célula proviene de otra. Entonces, toda célula proviene de otra, es lo que nos acota, digamos, Virchow para terminar de definir la teoría celular. Dylan, que creo que te falta una, sí, o sea, falta decir. Que digamos, aparte de que los, todos los seres vivos tienen células, falta decir que las células son la base de la vida Entonces, bueno, sí, son cuatro postulados, ok, ahí agarraste, ¿no? Con Wisman que de nuevo, digamos, eh, se acopla esta, a, estas, a estas propuestas no de la teoría celular Pero digamos la base está en esa, ¿no? En que todos los seres vivos están hechos de células que las células son la base de la vida, son la base estructural, anatómica, patógena, evolutiva de la vida, y que toda célula proviene de otra y las células se remontan a, los, a tiempos antiguos, ¿no? Viene de otra preexistente y me faltó poner, pero bien. Entonces, luego de Virchow ya empieza a aparecer, o sea, luego de que ya empieza a armarse todo este rollo de los microscopios compuestos, microscopios simples, y ya tenemos una base de la teoría celular para poder estudiar estas cositas, digamos, muchos, muchos investigadores quieren so solucionar los problemas de la humanidad con esta, con esta nueva arma que tiene la ciencia, que es, digamos, la microbiología, lo, las bases de la microbiología en ese tiempo. Y, por ejemplo, no sé si estuvieron algunos en el video en que hablé de las células Gela, ¿no? O sea, eh, que hubo un momento en donde... Hubo alguien que quería curar el cáncer, quería erradicar el cáncer de la humanidad. Y, pero, digamos, tú para poder erradicar el cáncer, o sea, para siquiera estar intentándolo, tienes que poder mantener tejido vivo fuera del cuerpo humano, cosa que es muy difícil. O sea, literal, por ejemplo, aquí yo tengo eh, algunas muestras de mi propia sangre y es, me, me es imposible, digamos, mantenerlo más de cuatro horas. O sea, fuera del cuerpo, ¿no? Porque se seca rápido, principalmente por eso. O sea, se empieza a granular mucho, se empiezan a juntar mucho los glóbulos rojos. Entonces, pero, pero digamos, hay métodos, ¿no? Para poder mantener estos, estas células. Entonces, el chiquilín de aquí quería curar a la humanidad del cáncer, pero no podía mantener los cultivos hasta que, digamos, una chiquilina, una señorita llamada... Henrietta Lacks, que se mudó cerca a la casa de este chiquilín, de hecho, y este doctor pudo obtener muestras ¿no? de las células cancerosas de Henrietta Lacks, eh, cosa que estas células tenían la particularidad de que siempre se multiplicaban, o sea, se multiplicaban a cada rato, eran, digamos, inmortales prácticamente, y, y de hecho, eh, bueno, logró ya en sus últimos años ¿no? a, a hacer unos avances respecto al cáncer, pero... El, digamos, lo más importante de esta historia es que las células de Henrietta Lacks eh, actualmente están en casi todos los laboratorios del mundo. O sea, Henrietta Lacks, digamos, de forma no sé si poética o no sé, metafórica, no, no sabría cómo explicárselos a ustedes, pero de cierta forma Henrietta Lacks sigue viva a, digamos... Ella falleció a los 30 años y ya nos estamos viendo, no, no, no recuerdo bien si por los 70 años más o menos, desde, desde que falleció. Pero, o sea, las células de Henrietta Lacks, las células Hela están vivas el doble de tiempo que lo que ella, ella vivió. Y prácticamente hasta ahora se siguen replicando. Incluso, por ejemplo, en lo que es este cayetano heredia tenemos muestras de de las células gelas no de las células cancerosas eh, y es interesante esta historia justamente porque nos permite ver cómo cómo también avanza este campo de la microbiología bien hasta el punto digamos en que más o menos bueno esto es un poco antes no de lo de henri del evento de henrietta lacks pero digamos es importante también eh, lo que es la invención de los microscopios electrónicos O sea, los microscopios electrónicos Son, digamos, los responsables de que en tu enciclopedia de biología Tú puedas ver algo en 4K, si ultra HD Una imagen muy nítida de la célula, ¿no? O sea, normalmente esto lo vemos, por ejemplo, en libros de Nat Geo No sé si alguno se haya dado la oportunidad de verlo Pero, digamos, tienen imágenes muy bonitas, ¿no? Y reales o sea, fotografías bonitas, muy, muy eh, reales y muy bien definidas de la célula. Esto lo logran gracias a un microscopio de barrido. Entonces, ¿pero quienes han hecho este microscopio de barrido? Son unos premios nobles, Nobel de física, ¿no? Que es Ernst. Se me olvida. A ver, se me ha apagado un rato la pantalla acá. Ah. Perdón. Sí. Ernst Ruska. Y este Max Null, ¿ok? Que son estos chiquilines los que inventan Los que mejoran Los que, digamos, dan al mundo El microscopio electrónico Bien, el, el microscopio electrónico de transmisión Lo que se le conoce en su momento ¿no? Eh, que da 5.000 veces más aumento o, o sea, lo que nosotros hemos visto ahí Digamos, es nada comparado a lo que tú verías con esto. O sea, son 5.000 veces más nitidez que lo que has visto tú. Entonces, imagínate, imagínate la potencia y la, el, el arma que es tener un microscopio electrónico para poder estudiar la célula. De hecho, eh, la versión mejorada, digamos, es el microscopio electrónico de barrido en que para usarlo tenemos que baña, bañar en oro a la muestra. Así que, bueno, ya te imaginarás que es algo muy carito, y no lo puedo tener, de hecho. Pero me gustaría, me gustaría tenerlo mucho porque haríamos videos más interesantes, de hecho. Bien, entonces, ahora sí, vamos a responder la pregunta 1, después de esta introducción muy larga, pero espero que entretenida, porque la idea es que desarrollemos el gusto por la biología, sobre todo. O sea, la idea de estas transmisiones, más que responder solo preguntas, es lo que quiero hacer es que digamos, despierte tu curiosidad acerca, acerca de, del, del curso de Biología. Quiero, quiero que, digamos, si ves uno de estos videos, te vayas con ganas de investigar quién fue él, quién fue él, cómo se usa un microscopio, digamos, que te vayas con esa curiosidad. Ese es el objetivo de estas clases también. Bien, entonces ahora sí, vamos a responder la pregunta que nos dice, el término célula fue acuñado por primera vez, bien y nos dan esas cinco alternativas. ¿no? Roscagnol ya te dije que es son los menes que inventaron el microscopio electrónico, ¿no? De transmisión. Robert Brown es aquel que divisa, eh, digamos, la, el núcleo celular, ¿no? El núcleo celular en el polen, ¿cierto? En el polen. Eh, Singer y Nicholson son aquellos que ponen algo llamado, no lo mencioné, pero son ellos los que eh, imponen un modelo llamado el mosaico fluido, que consiste en que, digamos, se asume, ¿no? No, bueno, se asume y se demuestra, por lo que es este difusión, ¿bien? Una propiedad, eh, que, digamos, las células en su membrana tienen dos capas de lípidos, ¿no? Esto se denomina la bicapa lipídica. Bien. Y esta bicapa lipídica, eh, digamos, por las cualidades hidrófobas, ¿no? Eh, digamos, puede como no puede, o sea, como, al ser semipermeable puede como no puede dejar pasar ciertos materiales. Bien, entonces por eso se le llama mosaico fluido. Bien, a esta estructura que ponen Singer y Nicholson. Eh, luego tenemos los hermanos Janssen que como les mencioné, son los inventores del microscopio compuesto. Y por último, Robert Hooke, que esa sería la alternativa, ya que Robert Hooke es el que, como les dije también, menciona este término de celdas o de celas. Bien, entonces, Robert Hooke sería nuestra alternativa para la pregunta 1. Alternativa E. Bien chicos, alternativa E para la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2, nos dice, las células procariotas o, los, o también llamados procitos, ¿no? presentan una forma, digamos, perdón, presentan de forma exclusiva. ¿no? O sea, únicamente ellos lo tienen. Bien, entonces, de las bacterias también hay mucho que decir. O sea, en realidad de cada tema de biología hay mucho, mucho que decir. Eh, pero bien, creo que nos hemos tirado como media hora en una pregunta, así que... Algunos deben estar queriendo resolver ya la hoja. Así que simplemente les voy a detallar unas cositas, nada más. Digamos, la membrana celular. A ver, solo vamos a hablar de pertenencia, nada más. Y aquí espero que participen en los comentarios, chicos. A ver, digamos, la membrana celular, ¿quiénes la presentan? Eucariotas, procariotas, solo eucariotas, solo procariotas. ¿Ustedes qué dicen? La membrana celular, digamos, ¿en qué reino? en, Perdón, en... No sí, en qué reinos este, los encontramos. Eh, digamos, la membrana celular la vamos a encontrar tanto en el reino eh, animal, vegetal, procariota, fungi, ¿no? O sea, vamos a encontrarlos en, todo, en todos estos, estos reinos que, digamos, nos podemos clasificar de simple forma con dos palabritas, que sería eucaria y procaria. ¿No? O sea, los eucariotas y los procariotas, ¿bien? Entonces, es tanto eucariota como procariota. Entonces, eucarión significa verdadero núcleo. O sea, ellos sí tienen un núcleo definido. A ver, digamos, vamos a acotar unas cositas. Eh, eucaria porque tiene un núcleo definido. ¿Bien? Procaria porque... Pro es como que va a tener en vista de algo Digamos así como proyecto Yo recuerdo algo así, ¿no? Que es la palabra proyecto Me ayuda a recordar que pro es en vista O que quiere llegar a tener O que puede llegar a tener Entonces esto sería, digamos eh, Vamos a decirlo así Para un fácil entendimiento Un núcleo falso Un núcleo falso O no, o bueno, sencillamente Que no posee un núcleo, ¿no? Entonces la membrana celular, estamos viendo que pertenece tanto a eucariontes como a procariontes. Luego nos dicen los glioxisomas. Ah, ya, la función de la membrana, a ver, la función de la membrana, por si acaso, es simplemente transportar cosas de un medio intracelular a un medio extracelular. Y viceversa, ¿ok? Transportar, por ejemplo, nutrientes. Hacer, digamos, eh, que yo mueva mis músculos, por ejemplo, para hacer estos movimientos. O sea, es por justamente unas bombas que son... Bombas y canales, ¿no? De sodio-potasio Entonces, hay, digamos, ciertos iones que se mueven alrededor de la membrana Bien, entonces, de lo que vimos hace un momento Que permiten, digamos, eh, realizar las, sus funciones a la célula ¿No? Entonces, bien, esa es la función de la membrana Simplemente transporte Luego, por ejemplo, tenemos los glioxisomas los glioxisomas, ok, los glioxisomas, digamos, eh, un, únicamente, eh, bueno, son característicos de los eucaria, sí, los eucaria, o sea, los eucariontes, pero de su rama plantae, ¿no? O sea, son característicos del reino plantae, eucaria, pero de las plantas, o sea, ¿y dónde encontramos glioxisomas, por ejemplo? En las semillitas, las semillas son como los bebés de las plantas, ¿no? Entonces, los bebés de las plantas, tú para, digamos, mantener vivo a un bebé, tú necesitas alimentar al bebé, ¿cierto? Entonces, para yo mantener vivo la semilla y que ésta pueda germinar, yo necesito alimentarla. Pero la semilla no te come lo que sea. Por ejemplo, yo tú no le puedes dar un pollo a la brasa de frente a un bebé, ¿no? O no le puedes darnos un ceviche a un bebé. ¿Qué le das al bebé? Le das un alimento específico para el bebé, o sea, alimento para bebés, que sería la leche. Entonces, la leche de la semilla, la leche de, digamos, el embrión de la planta, entre comillas, ¿no? Te lo explico así para, digamos, de forma entendible, ¿no? La, la leche, la energía, la fuente de energía, la fuente con la que va a vivir el embrión de la planta eh, son los azúcares, ¿no? ¿No? Pero Dylan, este, o sea, los azúcares, digamos, son cadenas de carbono que tienen que salir de algún lado. ¿De, dónde, de qué parte salen estas cadenas de carbono de los azúcares? ¿No? Si, si la semilla es algo pequeñita y cuando, digamos, en los análisis, me revela que tiene más, más eh, contenido de lípidos que de azúcares. O sea, si yo hago un análisis de una semilla, me lanza que tiene más lípidos que azúcares. Allá lo que ocurre es que estas cositas de acá, o sea, las semillas tienen estas organelas que son glioxisomas Que convierten, digamos, eh, los, ácidos, los ácidos grasos, ¿no? los lípidos, los convierten en azúcares o sea, es algo así como un ciclo de Krebs, claro, es diferente, ¿no? Hay un ciclo que convierte los lípidos en azúcares para que pueda consumirse en el embrión entonces, eso se llama el ciclo de glioxilato. ¿Qué lo realizan los glioxisomas? O sea, la función del glioxisoma, a ver, así si sí se te queda esta idea, la función del glioxisoma es convertir los lípidos en azúcares para que la semillita pueda germinar, ¿ok? ¿Y quiénes tienen esto? Como estamos hablando de semillitas, tienen las plantas, el reino plantae, ¿bien? Entonces, esa es la función del glioxisoma y eso es lo que es el glioxisoma. A ver, vamos a ver la siguiente opción. Hasta ahora, digamos, mmm, únicamente de las procariotas no hemos encontrado. Únicamente así de la procariota no hay. Vagamos el siguiente, dice los mesosomas. Uy, mira, hablando del rey de Roma. Los mesosomas. Entonces vamos a ver. ¿Qué características, digamos, tienen los mesosomas? Te sonará, te sonará. Mesosoma. Ok, el mesosoma se define como una invaginación O sea, imagínate que esta es la pared Uy, creo que se me cortó Dígame que no se me cortó, por favor ah, No, ya, ya volvimos Bien, entonces eh, Esta es la pared Entonces, esta es afuera de la pared y este es adentro de la pared, ¿no? Entonces, si vamos hacia afuera, se llama evaginación, ¿ok? Y si vamos hacia adentro, eso se llama invaginación. Entonces, la invaginación es el mesosoma, o sea, va hacia adentro de la bacteria. A ver, déjame revisar algo, porque me está saliendo un círculo medio raro en el teléfono y creo que no se me está escuchando. No, sí se me escucha bien. Ah, oh, bueno, qué raro. Eh, ok, entonces, el mesosoma es una imaginación. ¿bien? Eh, y digamos, ¿qué tiene de característico? Que tiene enzimas, o sea, es una estructura que tiene enzimas respiratorias, ¿cierto? Para hacer este proceso de respiración, eh, respiración en, en la bacteria, ¿no? Entonces, los mesosomas son estas estructuras que le permiten obtener energía a la bacteria, ¿Ok? Así como, digamos, eh, nosotros tenemos mitocondrias, ¿cierto? mitocondrias Estas mitocondrias realizan un proceso de respiración celular. Y la respiración celular hace que nosotros tengamos ATP. El ATP hace que tengamos energía. Y la energía es la razón por la cual nosotros nos movemos, nos desplazamos, hacemos nuestras labores. ¿Cierto? Pero... Las bacterias son un poco menos evolucionadas, lastimosamente. Nosotros hemos evolucionado más que ellas. Entonces, ¿por qué o qué utilizan las bacterias para poder generar esta energía? Utilizan los mesosomas. Y hacen procesos, por ejemplo, eh, que pueden ser eh, anaerobios, bien, tales como serían una fermentación, ¿no? Que puede ser láctica o alcohólica. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de bacterias Diferentes gamas de bacterias que pueden realizar estos procesos para obtener energía. Desde las bacterias que tenemos en nuestros intestinos, como las bacterias que vamos a tener en el yogur o la leche. Entonces, bien, el mesosoma tiene enzimas respiratorias. Se encarga de la respiración que va a tener la bacteria. Y también se va a encargar de la división de la bacteria. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, está realizándose una fisión binaria, nos está separando... Bacteria de bacteria, ¿no? O sea, yo me quiero separar en dos bacterias chiquitas, ¿no? En dos bacterias hijas, madres se separan hijas. Para hacer esta separación, el mesosoma se va a comportar como un divisor. Y va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y luego se va a ir estrangulando y se va a separar en dos hijas. Entonces, a, esto, a este mesosoma se le va a llamar en este caso septo. El septo es el mesosoma que tiene la función de dividir a la célula, se llama septo o tabique, ok, bien, entonces el mesosoma es aquella organela que nos están pidiendo en este caso, que es la que es característica de las bacterias, únicamente en las bacterias está, ok, no lo no vamos a encontrar en los eucariotas, Vamos con la pregunta 3, chicos. Espero que se esté entendiendo. Si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden hacerle en los comentarios. Los estoy leyendo de reojo. Bien, los estoy leyendo de reojo. Si tienen alguna observación también. A ver por acá. Bueno, nada. El último comentario fue de Gui. De Dalín. Un saludo para Dalín. Un saludo para Hitler, Espinosa, Nicole, Huapaya, eh, Juan Carlos... Scheider, no sé cómo se pronuncia, Scheider eh, Mandujano. No puedo leer bien desde aquí. Y bueno, un saludo para los que nos están viendo ahora. Muchas gracias chicos por participar de la transmisión. Ok, entonces, bien, entonces sigamos. La pregunta 3. Nos dice lo siguiente, las células procariotas, como las bacterias, no poseen... Entonces, ¿qué es lo que no poseen las células, eucar perdón, las células procariotas? ¿Qué es lo que no poseen estas células? Me preguntan. Bien, entonces, bueno, no poseen muchas cosas realmente. Pero según las alternativas que nos dan, o sea, nos dicen DNA, nos dicen pared celular, nos dicen mitocondrias, ya más o menos va sospechando qué va a ser, ¿no? Ribosomas, Y membrana celular. Bien. Entonces, nos preguntan cuál de estas no tiene. Entonces, bueno, me voy a ayudar de un, un dibujito que les hice por acá. O sea, quería hacer el dibujo así en, en esto, pero bien. Más o menos vamos a hacer esto, ¿no? Para ahorrarnos tiempo en dibujar. Entonces, aquí hay partecitas, ¿no? Que están señaladas de la bacteria. Bien, entonces, si nos damos cuenta, la bacteria va a tener 10 partes, más o menos. Entonces, esta parte que está azulito es el DNA, ¿ok? Esa parte que está de azulito es el DNA, pero si te das cuenta, está muy desordenado, está súper desordenado. Entonces, ¿por qué está desordenado? Porque no tiene una organización, o sea, no está dentro, digamos, de un núcleo como la célula eucariota. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama, eh, digamos, material genético o DNA circular, ¿ok? Circular aislado o circular desnudo, también le dicen algunos, eh, porque no tiene histonas, no tiene, o sea, no tiene esas proteínas que, digamos, presionan, comprimen a el material genético, ¿no? Entonces, no tienen las proteínas histonas, ¿bien? Por eso también están desordenados, ¿no? Carece de la carioteca, carece de la envoltura nuclear y carece de histona. Circular desnudo se le dice a este DNA. O sea, DNA tiene, DNA sí tiene. Comparte esto con las células este, eucariontes. Pero, eh, digamos, es diferente porque él no tiene eh, carioteca, ¿no? Pared celular. Entonces, más o menos vemos que aquí te puse tres capas más o menos. Esta de aquí... Que es la, la cápsula, ¿okay? Esta del medio, que es la pared celular. Y esta de aquí, la última, que es la membrana celular. Entonces, la cápsula da cierta protección contra la fagocitosis, ¿ok? O sea, cuando una célula se lo quiere comer, es la cápsula la que lo protege, ¿no? La pared celular es aquella que va a dar la forma a la bacteria y es esta pared celular la que está compuesta de un material llamado eh, peptidoglucano bien o mureína, en algunos libros también van a encontrarlo así se llama mureína o peptidoglucano el material del que está compuesto este, esta pared celular bien entonces pared celular si sí tiene nuestro amiguito nuestra amiguita la célula bacteria no la célula procariota mitocondrias no tiene. Si nos damos cuenta, normalmente la mitocondria la vamos a graficar así. O sea, al menos yo también la grafico así. Y en muchos libros vas a encontrarlo así. En los de microscopios de barrido también van a estar así. Entonces, mitocondrias de esta forma. Entonces, si nos damos cuenta, no encontramos mitocondrias por acá. Mitocondrias es lo que carece. Porque, porque, porque como te dije, la mitocondria en la célula se encarga de la función, digamos, energética, la respiración. Pero la bacteria tiene otra cosa que no es mitocondria, que es la, o bueno, el mesosoma. Entonces, como tiene mesosoma, no tiene mitocondria. Bien, entonces, mitocondria sería nuestra alternativa para la pregunta número 3, chicos. La pregunta número 3 sería mitocondria. Bien. Entonces... Vamos con la pregunta 4. ¿No? Nos dice la estructura en común. La estructura en común, te lo digo así rápido, ¿no? Son los ribosomas. O sea, ¿cuál es la función del ribosoma? La función del ribosoma es la síntesis de proteínas. Bien, sintetizar proteínas es importante, ya que las proteínas son la base ...del funcionamiento de nuestro organismo, ¿ok? Por las proteínas, digamos... Acuérdate que las proteínas tienen... ...capacidades enzimáticas... ...capacidades, digamos... Eh, de, ...de reserva, capacidades energéticas... ...capacidades... O sea, tienen... Son todo, digamos, las proteínas... ...son, por no decirlo así... ...la biomolécula más importante... ¿no? Biomolécula orgánica más importante que tiene los seres vivos. Las proteínas, digamos así, lo son todo. Proteínas is love, proteínas is life. Entonces, entonces, eh, ¿y estas proteínas, quiénes las hacen? Las hacen los ribosomas, ¿ok? Entonces, los ribosomas. La diferencia está en que los ribosomas de las células bacterias, ¿no? De los procariontes son, digamos, 70S. O sea, son pequeñitos en comparación a los de los eucariontes, que son 80S, que son unidades de sedimentación, ¿ok? Entonces, cuantitativamente igual, podemos decir, podemos inferir que uno es más pequeño que el otro es más grande, ¿no? Entonces, esa sería la, la respuesta a la pregunta número 4, los ribosomas. Entonces, bien chicos, vamos ahora con algo un poco más detallado, ¿no? Un poco más curioso. Bien, para no mantenerlos aburridos tampoco con palabreo, palabreo, palabreo. Sino también con un poquito de clases demostrativas. Bien, lo que tengo aquí son hojas. ¿Ok? Entonces, bien, eh, como dijimos al inicio, eh, los microscopios funcionan atravesando luz a través de nuestra muestra. ¿No? Entonces, digamos... Si la muestra es muy sólida, muy gruesa, la luz no va a atravesar correctamente. Cosa que nosotros no vamos a poder ver lo que hay en, en nuestra en nuestra toma, ¿no? en, nuestra, en nuestra muestra. No vamos a poder ver... Acá está, perdón. Pensé que lo había perdido. Bueno, vamos a sacar el mortero por ahí entonces por ejemplo yo si gusto no puedo sacar a ver acá tenemos a ah, salir con varias tenemos algunas hojas no aquí entonces por ejemplo tenemos unas más delgadas que otras cuál es nuestra, nuestro objetivo ver digamos las partes o las diferencias si recuerdan, ¿no? Las células que yo les mostré al inicio eran células animales, o sea, células mías. Pero ahora vamos a hacer la comparativa con células vegetales y quiero que ustedes noten la diferencia. Voy a retirar un rato esta plaquita, la plaquita anterior, y vamos a tomar una nueva plaquita. Igual, como les digo, siempre, si es que quieran replicar este experimento, háganlo con guantes para no contaminar las muestras, ¿no? Bien. Entonces, perfecto. A ver. Eh, vamos a iniciar por esta, ¿les parece? Vamos a iniciar por esa muestra. Entonces, bueno, esto tiene ya firo, así que simplemente vamos a cortar un poco aquí. Y aquí uy listo entonces lo ponemos aquí, esta muestra es demasiado grande de hecho así que voy a tener que destruirla primero bien, entonces, si quieren pónganle nombre a la muestra, no sé si gustan llámenla Pepe o Phil, no sé, el nombre que más le guste para las muestras. No sé cómo sí. llaman ustedes a las muestras en sus casas, pero bueno. El punto es que ahora nos toca destruirlas un poquito para poder aplanarlas, digamos, aplanar esto y observar mejor. Entonces, ¿por qué hago esto, Dylan? ¿Por qué haces esto? Para expandir, digamos, las células y poder ver más. ¿No? La última vez que digamos repliqué esto pude hasta ver incluso un poco de células oclusivas. Normalmente esto, estas observaciones las publico en el grupo de Cepresa Marcos y les pregunto, ¿no, chicos, digamos, qué estructuras diferencian, ¿no? O sea, vamos a a, a veces incluso llegué a ver plasmodesmos. ¿No? O sea, eh, no sé si alguien... Bueno, los plasmodesmos, por si no lo saben, son estructuras que conectan... Bien, son estructuras que conectan las células vegetales entre sí. Ok, los plasmodesmos, por ejemplo, son estructuras que conectan las células vegetales entre sí. Entonces, bien. Vamos a pisar un poco. Igualmente, esto tiene que reposar Pero como no tenemos todo el tiempo del mundo Para hacerlo reposar Vamos a lo un rato a ver Bueno, no, no, no lo enfoca Pero se tiene que hacer reposar Pero bueno, vamos a hacerlo Así, rapidín Entonces, lo coloco aquí Y vamos a ver, chicos, a ver Qué, qué les parece, ¿no? Entonces, acompáñenme al mundo microscópico, chicos. Y... A ver. Vamos a ver. Un poquito. Ok. Entonces ajustamos un poquito la imagen. Y... voilà A ver, en primeras, ¿qué es lo que podemos observar ahí? Así de simple. Por ejemplo... Estos son conductos vasculares. Lo de aquí. O sea, no sé si recuerdan que, por ejemplo, las plantas tienen algo llamado silema y fluema. ¿Okay? Uno, por ejemplo, silema transporta la savia bruta y el fluema la savia elaborada, ¿no? Y recuerdan lo que les dije de los plasmodesmos. O sea, los plasmodesmos son, digamos, conexiones que tienen las células vegetales entre sí que sirven para... Apoyo de la capilaridad. Capilaridad, o sea, no sé si han escuchado, por ejemplo, de las secuoyas. Las secuoyas son árboles de 200 metros de largo. O sea, tú te imaginas sacar agua. O sea, pregúntate, ¿no? Ahí, ahí va la parte de curiosidad. Pregúntate, ¿cómo rayos la planta jala agua y desde la tierra la eleva 200 metros en el aire para alimentar a toda su estructura? Entonces, ¿cómo rayos hace eso? Entonces, en sí es el principio de capilaridad apoyado con la función de los plasmodesmos, ¿no? Entonces, y aquí eh, podemos ver, digamos, unos vasos, digamos, eh, tejido vascular, ¿no? Entonces, bien, vamos a revisar un poquito más que encontramos. Bien, mmm, más vascularidad, vascularidad... Ok, aquí me parece que podemos encontrar algo un poco más interesante Vamos a hacer un zoom Y por ejemplo ya podemos notar Bueno, al menos yo puedo notar Lo que se conoce como movimiento browniano Justamente porque como he roto algunas cositas eh, Aquí se está habiendo un, un movimiento caótico O sea, yo por ejemplo ahora mismo eh, sí estoy observando un movimiento browniano No sé si... La cámara de mi teléfono no logro y captarlo, pero aquí hay puntitos diminutitos, diminutitos, así muy chiquititos, demasiado chiquititos, no sé si ven que se están moviendo. Comenten si es que se están, si es que ustedes están viendo que se mueven, lo déjenme en los comentarios, a ver si pueden apreciar ese movimiento browniano, muy, muy interesante, muy lindo. Entonces, eh, pero bien, no nos vamos a enfocar tanto en eso porque no estamos en física. Eh, vamos a ver. Ah, ya. Yeah. Eh, algo también. No sé si se dan cuenta que, digamos, hay partes traslúcidas aquí, y partes verdes, con bolitas verdes. Estas bolitas verdes, no sé si se dan cuenta, estas bolitas verdes son los cloroplastos. ¿ok? ¿Qué es un plasto? Un plastidio es, digámoslo así, un lugar donde la planta puede almacenar cositas. Por ejemplo, eh, en este caso, los cloroplastos, que están aquí, ¿no? Que son esas bolitas verdes unidas eh, Almacenan un pigmento llamado clorofila Que le sirve a la planta para realizar su respiración celular ¿No? Eh, perdón, su fotosíntesis, disculpen Le sirve a la planta para realizar la fotosíntesis y posteriormente la respiración celular ¿No? Pero, miren, algo, algo para observar ¿Cómo se juntan los cloroplastos? O sea, no es un solo cloroplasto por célula Son un montón de cloroplastos por célula y ese montón de cloroplastos está generando eh, energía, ¿ok? Ahora, esa es una célula, o sea, es algo súper chiquito. Imagínate todo trabajando, ¿cuánta energía producirá, no? Para la plantita. Bien, eh, no hay mucho que ver por aquí. Más bien, estoy buscando, digamos, algún tipo de tejido en particular. O sea, por ejemplo, células oclusivas. Si encuentro células oclusivas, sería un bingo completo, la verdad. Las células oclusivas son muy, muy vistosas. Rara vez las veo también. A ver, no. Nada. Ahora vamos a hacer un zoom extra. vamos a observar qué, qué tenemos aquí pues bueno ahí aquí digamos en esta parte no sé si es no sé si ahí está el profesor Cristian Villanueva no sé si me puede dar una mano con eso pero no sé si es en este caso pero Digamos eh, Las paredes celulares de las plantas O sea, a ver Voy a traer la pizarrita Las paredes celulares de las plantas Bien, las paredes celulares de las plantas O sea, vamos a poner así ah. No, a ver, se ve Sí se ve Entonces, las paredes celulares de las plantas Están así O sea, están una con otra Hay un cemento Digo cemento para que me entiendas mejor. Hay un cemento que une las paredes de las dos plantas. Este cemento se le llama lámina media. ¿Okay? ese cemento se llama lámina media. ¿No? La lámina media es el cemento que une las paredes celulares. Y, digamos, esta pared celular tiene una pared primaria o sea, siempre va a haber una pared primaria que es la primera que crece y luego hay otra que es la pared secundaria que es la segunda que crece ok, ahí lo puse entonces eh, no sé si es esto lo que estamos viendo aquí no estaría muy seguro no tengo tan buen ojo para eso pero digamos, si estamos viendo aquí esta sería una pared, ¿no? De una célula de este lado. Y aquí estaría la pared de otra célula de ese lado. Entonces, cuando se unen esas dos paredes, esa parte que están viendo medio traslúcida sería la lámina media, ¿no? Y esta cosita de acá sería la, este, eh, la pared primaria, ¿bien? Y, bueno, detrás de ella estaría la pared secundaria, ¿no? La que es, va tirando para el verde. No estaría muy seguro. Eh, vamos a ver qué más podemos observar. O sea, la idea es observar así cositas. Mira, por ejemplo, no sé si logras ver. Aquí, aquí se ve claramente una diferencia entre tejidos. Eh, por ejemplo... A ver, ¿qué es lo que siempre te han dicho en tu academia, en tu grupo de estudio, en tus libros? Las células vegetales son poliédricas, ¿no? O sea, tienen formas geométricas, las animales no. Y lo acabas de comprobar justo ahora. O sea, el hecho de que te hayas, hayas conectado a esta transmisión te ha hecho ver que, bueno, sí, en parte sí es cierto. Porque las células que yo te mostré al inicio, o sea, las que venían de mi boca, eran amorfas si te dabas cuenta, ¿no? En cambio, aquí... Mira, aquí hay como un cuadrado. No sé, si, no sé si se nota bien en el video. No sé si se notará bien. Pero ahí hay un cuadrado. ¿no? Bueno, acá también tenemos ciertas estructuras que se están moviendo. Movimiento browniano por ahí. Pero lo que quiero que notes es el tejido. ¿no? Hay uno, no sé si es estratificado. O sea, por cómo se está juntando las células aquí pum pum pum hay planas y luego se van en cúbicas ¿no? ahí es un poco ya de teoría de lo que viene siendo tejidos pero mira qué bonito mira qué inter... mira muy bonito lo que estamos viendo ahora si gustas tomar un screen o algo muy llamativo a ver vamos a ver por aquí otra cosa. No sé si encontremos algo más. Si ya no encontramos nada más, salimos de esto. Mm, pues nada, solo encontramos filamentos. Y por ahí es clerenquima, ¿no? Bueno, eso ya es del tema de tejidos vegetales. Ah, qué pena que no hayamos encontrado... Que no hayamos encontrado eh, células oclusivas. Ahí voy a ver si en Instagram subo una foto de esa vez que encontré células oclusivas. Aquí igual vemos células vegetales ya, pero un poco más alargadas. ¿no? Bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a volver. Zoom. Bien. Entonces... Veamos, uy mm, Ya, yeah. entonces veamos Vamos a limpiar un poquito esto Aquí tenemos de hecho hojas secas O sea, podríamos intentar ver Lo que vio Robert Hooke, de hecho O sea, las paredes celulares vacías Pero eh, creo que bueno, ya se fueron algunos De los que estaban aquí en el grupo Quería hacer un, poco más un poquito más experimentos. Miren, por ejemplo, aquí recolecté un hongo. No sé muy bien qué hongo es. Mm, es la primera vez que lo vi, de hecho, me pareció muy bonito. Eh, y lo saqué y lo traje aquí. De hecho, quería cortarlo un poco y, bueno, ver qué pasaba, ¿no? Y aquí tenemos otro hongo, de hecho. Pero este ya lo tengo aquí guardado un buen tiempito, ¿no? Este, ahí ese es el hongo. Eh, y bueno, eh, es el líquido que botan cuando los de, los tienes guardados mucho tiempo, pero bien, eh, vamos a responder la pregunta 5, y bueno, supongo que ahí concluiría nuestra transmisión, ya vamos una hora con 10 minutos, eh, si quieren las alternativas, de hecho las voy a publicar en un momento también, sorry si es que me explayo mucho en algunas cosas, o sea, algunas cosas sí me resultan muy llamativas y, no sé, me, me gusta compartirlas, de hecho. O sea, lo que me es interesante también para conversar sobre ello. Bien, vamos con la pregunta 5. Eh, el material genético de las procariotas nos dice, digamos, qué tiene. Qué tiene de interesante. Uy, no alineado bien la pizarra. Ahí está. Entonces, el material genético de las procariotas yo tengo que recordar que era. O sea, el DNA era circular. ¿Por qué era circular? Porque no había carioteca. Y desnudo. Porque era desnudo. Porque eh, carecía de histonas, carecía de proteínas. ¿no? entonces viendo las opciones podríamos decir que es la C ¿cierto? que está dispuesto en forma circular está dispuesto en forma circular y yendo a las 6 porque la 5 nos quedó corta, pensé que iba a durar más <risa> pero la 6, yendo a la 6 nos dice componente químico presente en la pared celular del hongo ah mira, nos dan en orden hongo bacteria Eh, vegetal y arquea. ¿No? Entonces nos dicen cuál es lo que componen las paredes celulares de estos. Bien, el hongo es la quitina. ¿Ok? O sea, estas cositas, digamos si nosotros viésemos su pared celular, le tomáramos una foto y lo comparáramos con estas resultaría que estas son más gruesas. Las paredes celulares de esta Justamente por la estructura que tiene la quitina. Las bacterias tienen peptidoglucano, te dije. Peptidoglucano. O también llamado mureína. Como están las claves creo que sale mureína. Las vegetales tienen... Bueno, tienen un montón, de hecho. Celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina, suberina. O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Ahí hay una lista larga. Las arqueas tienen, o sea, las arqueas son menos evolucionadas que estas, así que se les lleva a llamar pseudo pseudomureína. ¿No? La pseudomureína. Bien, por el orden de las alternativas, yo podría decir que es la D, ¿cierto? O sea, celulosa en las células vegetales. Celulosa en las células vegetales. Bien, a ver, vamos a cambiar un rato. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, entonces. Eh... Ah, no sé cómo funciona esto. Perdona que está desarreglado, recién acabo de llegar, no me he bañado. Quiero, voy a termino esto y voy a darme un baño largo. Eh, bien, entonces, espero que les haya parecido interesante, de verdad, esta primera transmisión así. O sea, trato de mejorar, digamos, el contenido de las transmisiones o ver la forma de hacerlas un poco más interesantes para ustedes. Y pues espero que les haya parecido, no sé, llamativo y que los aliente sobre todo a seguir investigando un poquito más. O sea, estas preguntas que tenemos aquí que no hemos respondido, por favor, yo quiero que tú las respondas desde tu casa, las respondas desde tu hogar y que sobre todo este, veas, o sea, o busques contenido eh, demostrativo Siempre, siempre, todo, mira, un consejo Vamos a terminar esto con un consejo Para todo lo que sea ciencias O sea, desde la química La física y la biología Estas tres, créanme, están recontraunidas O sea, tú entiendes una Con que entiendas una vas a entender las otras dos Si tú sabes química tú ya O sea, si sabes bien química, como Dios manda Vas a saber biología Y vas a saber física eh, Eso te lo aseguro O sea, si sabes química, sabes los dos si sabes Biología, igual, también vas a saber los dos. Y si sabes Física, también vas a saber los dos. ¿Pero por qué? Porque lo sabes de verdad. ¿okay? Entonces, lo que tú tienes que hacer, digamos, para entender una de estas al menos, es experimentarla, es vivirla, es meterte, digamos, de lleno en el mundo que es ese curso, que es esa ciencia. O sea, digamos, yo lo aprendí, por ejemplo, a ver... ah yo le aprendí, digamos, química... Bueno, aquí no está mi laboratorio. De hecho, este, esto de acá, lo poco que tengo es nuevo. O sea, yo le aprendí, digamos, química experimentando. Eh, tanto en la universidad como, digamos, personalmente. Entonces, química yo la aprendí así, experimentando. Biología, si te das cuenta, también. O sea, me gusta y me gusta, digamos, salir, caminar, ver animales. Todo eso me, me gusta a mí. Entonces, eh, esto, digamos, es algo que yo quiero... Que te contaje, que de alguna forma te motive Porque yo tampoco sé si soy muy motivador, que digamos Pero lo que quiero decirte es que invitarte a que lo experimentes, a que lo vivas Porque es una forma en la que te vas a dar cuenta Uno, te vas a dar cuenta que lo vas a aprender más rápido Bien, y dos, que una vez que lo aprendas de esa forma nunca se te va a olvidar O sea, así pasa un mes, dos meses, tres meses, tres, cuatro, cinco anuales, no importa Pero, pero no se te va a olvidar, ¿ok? O sea, quiero que te quedes con eso eh, y pues bien, eh, escucha ese consejo Bueno, si es que puedes o si es que quieres, aplícalo De verdad, yo pienso personalmente que te va a servir mucho Entonces pues bien chicos, muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video Perdonen si no he respondido todas las preguntas Como les digo, estas preguntas no se conforman solo con lo que hemos hecho Sino busquen responderlas todas Y busquen investigar un poco más sobre estas ¿Bien? Eh, muchas gracias como les digo y pues los espero en la próxima transmisión que va a ser el miércoles. Voy a tratar de ajustar unas cosas. Eh, aconsejame también ustedes qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó, qué podríamos mejorar para hacer mejores transmisiones y bueno en el fondo que ustedes aprendan porque ese es el objetivo al final de todo. Gracias chicos y pues la corto acá nomás. Chao, chao.